mucho sueño ya estamos nosotros salimos a parís ya con las valijas y bueno a disfrutar del bello parís de la bella francesa bueno vamos en la seguridad estamos cada vez más cerca del avión vamos un poco más despiertos un poco más despiertos porque ahora no estamos para como que sea para, para tomarse un vuelo a la beautiful parís Máximo, no, usted está usando todavía. Ufa. Qué tanita, viva, qué tanita. Máximo, viste. Aré, Carlos, chavado. otra vez. Vamos a dar un taxi con wifi increíble. No, no. en París y tenemos alrededor de 5 horas para poder entrar a la habitación de la residencia así que 5 horas en París, poca plata, mucho turismo. nos estamos camino a ver a la famosa y única Torre Eiffel. Estamos todos en la expectativa de quién la de primero, de cómo se ve... Oh, agua! También ¿para qué lado? ¿A la izquierda o la derecha? No, la vivienda Se gana una hamburguesa negro ¿En serio? Pues Yo no tengo plata ¡Eh! ¡Qué buena que está! No, no, se ve la no se... oh! Espectacular, ¿no? Abruzado, abruzado. Cada vez más cerca estamos ¿Qué? ¿Qué? Voy. Enorme boludo, ¿eh? tremendo. Hay que subir, ¿no? Para qué venimos, si no. Maxi, ¿qué tienes ahí arriba? ¿Qué? La torrife me no cuenta boludo de la <risa> Maxi, ahora si sí, no te más? estás abajo. la torre <risa> El piso al <el> lado. ¿eh? <risa> ¿Eh? El piso al lado no boludo, acá no. Gracias Un Un Bueno, estamos por subirnos al ascensor. Estamos esperando. Somos los próximos. Casi. Ya te Maxi, Ya te bobo. No falta el respeto. No falta respeto. <risa> They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high in love. We're invincible, trust in me. We're invincible. Los récords de, de altura. Bueno, en realidad estamos en los peores. No es que <risa> sí, ¿Qué opinas no, de la vista? ¿Qué opinas de la vista? posta, la, la respuesta posta porque esto quiero que quede ¿Qué opinas de la vista, Maxi? Estás medio ahí, sorprendido. Juanjo? No words. No words. ¿Cuánto salí? Carlón chanto que piensa. Tremendo, tremendo. Se sí, va, vení, dale, vení para la entrevista. Uno por un euro. ¿Qué pensás de la vista? Eh, es Uruguay esto eh, es Uruguay. El, el tamaño de Uruguay tiene mirá, mirá allá está Montevideo la respuesta, deseo bueno, Carloncho y Antonio nos tuvieron que abandonar porque tienen hoy una fiesta alrededor de las 5 de la tarde ya son alrededor de las 3 y cuarto y bueno, tenemos que hacer que un poco de turismo, ahora vamos a almorzar seguramente pero no no lejos de de estar al lado del arco del triunfo, que se ve ahí, se puede divisar. que después obviamente vamos a ir a sacar fotos y a visitar Eso es tremendo pero seguramente primero que vayamos a comer pues ahí hace mucho calor tenemos sed ya es pasada la hora de comer entonces tenemos mucha hambre, hambre, hambre Sol. Gracias Seba Gracias. Vamos a, ir a recorrer a la alojamiento a ver qué onda, a ver si las canchas, hay canchas de fútbol ahí de todo. Vamos a ver qué onda. Wow. Wow. Arriba hoy. Wow. Bueno, vinimos a cenar nosotros cuatro. se va Juanjo, es y yo. Sí. A un lugar. Empezamos medio mal agitados, vamos a ver qué viene de comida Así ¿Hay que sin Chicken, sin ¿no? Chicken, solo queda un chicken Y el reto no se nos sorprendió cualquier cosa, no tenemos ni idea de comer Pero estamos en Francia, hay que aprovecharlo ver que nos viene de plato Sorpresa lo mejor. Y yo la comida Y afortunadamente Afortunadamente es... O tiene tremenda pinta. Se va a contarme si está rico, por favor, porque... ¿Ah? ¿Está rico? No, oh, es como... Vamos arriba y va. Pavo y su famosa pizza. Y Maxi con el último pollo, que bueno... Es más Pago que pollo, pero no importa. ¿Quiero que no importa. Creo. Sí, yo quiero. No sé qué sé. Pero bueno, vamos arriba, vamos arriba. Bueno... Oh, cena divertida. Eh, el mozo no entendía nada del español. Nosotros no entendíamos nada del francés. Era un quilombo comunicarse con él. Pero entendimos que para pedir la cuenta, ¿cómo es Maxi? la Exactamente. Ahí sí, pedís la cuenta en Francia. Eh, mañana el último día nuestro, viene de Juanjo. Así que vamos a intentar disfrutar. Estamos corto de guita. Está complicada la cosa. Veremos cómo sale todo mañana. Vamos a ver si sobreviví. Hasta mañana, chao. Un brasileño manto, en Brasil. Y quiere cruzar la aduana. No y si dice, la de la banda le dice, o cruzas a vos o cruzada el auto. Entonces, el, el le dice, bueno. Se manda a él, deja el auto al otro lado. Se para enfrente y le dice. Mercedes, ven. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Qué idiota vos. Oh. Tan buenos los chistes de auto. ¿eh? Luces. Apagá. Buen día. Los últimos charrúas desayunando. Último día de Juanjo y yo. Hay que disfrutar vamos a ir al lubre y. Ah. Ah, el sagrado corazón. Capaz. Este. Si sí la plata. Si sí la plata. Uno, dos. <risa> ¡Oh! tenemos la entrada! ¡Ah! <risa> Siempre estamos pensando en un eléctricos y recién, ahora, inintencionalmente, nos da un choque eléctrico. Lo que estaba diciendo es que tenemos el ticket para el Louvre. Vamos. Juanjo y Maxi llegaron, como son menores de 18, no pagan, muestran el pasaporte y pasan gratis. Yo casi paso porque me dijo si estuviera en Europa. No sé qué, qué tenía que mostrar si estuviera en Europa. <risa> No sé si tenía que mostrar un papel para, para, para demostrar que estudiaba en Europa, pero me dijo, estudias en Europa, para dar gratis. Pero bueno, está Casi le digo, ¿sabes? Casi le digo, sí, pero bueno, no importa. Museo del Louvre. El patejo museo. Esto es la banaliza, eso es. Esto es la banaliza, es un cuadrito re chiquito, Se Seba, ¿qué opinás del cuadro más importante del Museo del Louvre? Eh, me está mirando a mí... ¿Te estás mirando a vos? Sí. Ah, yo pensé que me estaba mirando a mí. mirando a mí. Por eso yo no puedo ganar mirar mirarla. Ah, ok. Eh, se ríe. Sí. Se está sonriendo, bueno, eso es una buena señal para una mujer Y así se olubre por fuera. Todo esto es el palacio. No, Ale, te equivocás. <ríe> Todo esto. No, Ale. Sí, boludo. No, Ale ¿Entendés? Allá. Torres. Torres. Torres, oh, no, Torres. Torres. Torres. Oh, vale. Torres. Allá la están reconstruyendo. No, no, vale. ¿Sabes que tengo razón, Seba? Va. No, vale. Pues yo lo estudié. O no, no. oh, bueno, lo leía dentro del lunes. Dale, no. si sí, Seba. ¿Sabes que tengo razón, Seba? Ya me baño Seba. <risa> ya me bañé, Seba. Hay que bañarse. Oh. Y llegamos a Notre Dame, la iglesia sí, del no, Corbado. Acá no entredamos nada. nada. No entredamos ¿Te No entredamos la No No a la pelea No oh. Oh. Se va quiere guerra la segunda seba, se si no haces no, la segunda se va perdiste. No. La bueno tata ta, ta, perdón si no haces ahora perdés también también está ta, perdiste se va es así no. <risa> <risa> Ese es el sagrado corazón Vamos a subir a la vista panorámica, hay que subir 300 ¿Estamos Tom, No. Dale, dale, dale lo más rápido, ya se siente el dolor. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Quedamos encima. Vista que haya. No breath, no puedo respirar vamos. Muy salado subir 300 escalones Lo subo muy rápido además, eh. de ser el tiempo Uy, uh, muy salado Muy salado Vale la pena, vale la pena subir los 300 subir 320 escalones, loco 300 qué ¡Ah, qué boludo! Una vista tremenda valió el esfuerzo de las piernas bueno ni ni ni Buen retorno, pie. Vamos venimos, el a ver, vamos a ver. Vamos Sí. Sí. vamos a ver. Vamos a ver. Fui bien. Fui No Fui bien. Fui No, de el no.